la Eucaristía, el pan de vida bajado del cielo, es semilla eficaz de pureza y de santidad. Moisés, al conversar con Dios en el monte Sinaí, bajó con el rostro radiante por toda su vida. Quien come el cuerpo de Cristo, pan bajado del cielo, vive en Jesús y Jesús en él lo ha asegurado a sus discípulos y al pueblo. Su palabra, su trato, su compañía, irradia luz pura, despide fragancia de santidad. Y el hombre se hace capaz de realizar grandes ideales en pro de sus hermanos, de los pobres, de los ancianos, de la juventud y la niñez desamparada. Es el vigor, la fortaleza misma de Dios que reside en el pan vivo y nos lanza a la conquista del mundo para el Señor. Así haya que sentir las espinas de la cruz. Madre nuestra, concédenos tener hambre de Eucaristía para transformarnos en Jesús y transformar por Él al mundo. Gozos a María Santificadora.